Está en $19,990 Dice que si entro con él le hacen descuento Hombre, seguramente con ese aspecto tan fashion fácil, Seguramente nos hacen descuento <risas> Venga, vamos. Nos intentamos. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo estoy aquí dando la vuelta en Polanco Y hablando de Polanco, voy a hacer un video que muchos de ustedes Han pedido y que han estado como que, oye vea el lugar más fresa de México, vea el lugar más fresa de México Así que aquí estamos, gente, pero el video de hoy va a ser algo muy detallista, algo muy específico. Vamos a dar un paseo por la calle más cara de Latinoamérica, que está aquí en México. Así que no se esperen este video, véanlo hasta el final, está muy bueno. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse en este momento, denle click a la campanita para activar las notificaciones porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Y ahora sí, vamos a la calle más cara de Latinoamérica, empezamos. Se supone que vamos a visitar la calle más cara de todo Latinoamérica Esa calle se llama Presidente Mazarik o Mazarik, así lo conocen algunos ¿Y por qué se le domina la calle más cara de Latinoamérica? Porque recientemente un estudio demostró que los comercios en este lugar por metro cuadrado están sumamente caros Es decir, que si tú quieres tener un negocio y ponerlo en este lugar, vas a pagar muchísima plata Pero bueno seguramente también vas a tener una retribución de tu inversión porque pues aquí viven los millonarios de México entonces nada, vamos a pasear por esa calle, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver cómo es el estilo de vida de la gente que anda en los alrededores y sobre todo vamos a ver qué tiendas encontramos en este lugar. Pues obviamente todos los lugares tienen su pequeño mercadito Por aquí pueden ver En Polanco también venden bonitas Buenas, muy ordenadas frutas de calidad Así que nada, para los millonarios también hay mercaditos de frutas Allí está gente, buenísimo <ríe> Y lo que ven aquí detrás mío es una chocolatería Ustedes sabían que el chocolate fue inventado aquí en México Se llama ¿Qué Chocolatería Mexicana Evolutiva no sé, no sé por qué evolutiva Me imagino que va evolucionando en el tiempo Pero bueno gente chocolatería para los millonarios don Bueno mis amores, oficialmente llegamos a la calle más cara de todo, todo, todo, todo, todo en Latinoamérica No solamente México, sino Latinoamérica Presidente Mazarik, ahí arriba está la señalización Y bueno, nada, vamos a empezar a explorar un poco de esta calle La verdad yo por aquí he visto un montón de carros lujosos así por todos lados Entonces, no sé, por ejemplo, les voy a dar una pequeña probadita Baby, you're the one for me. Baby, you a man for me. I'm in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you're the one for me. Hola. Disculpe, amigo, dicen que esta es la calle más cara de toda Latinoamérica. Eso es cierto. Sí. ¿Y qué tal le va con la renta aquí? Todas, todas las rentas están carísimas, carísimas. <risa> Pero usted le vende a los millonarios de México, que es diferente. Sí, porque yo aquí no... este, yo no traigo la información. Exacto, está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo está usted aquí en esta uh, zona? Ya, ya en esta zona ya tengo como 40 años. ¿En serio? Sí. Wow. Ok. Bueno, gracias. Como les digo, en esta calle hay de todo, como por ejemplo aquí un restaurante. Super cool, garabato se llama, eso te puede pasar, comer algo con tus amigos Y también encontramos Lush, es muy famosa en Panamá Es una tienda que vende productos así naturales y todo eso, como que no afectan el medio ambiente Y eso está súper cool, Lush en Mazaric, México Amiga, ¿qué se es siente estar trabajando aquí en la calle más cara de toda Latinoamérica? Ah, pues, muy bien eh, la verdad es que es muy seguro sí, y es muy divertido sí. y es de todo A ver una pregunta, ¿cuántos millonarios te llegan al día? Muchísimos, muchísimos. Sí. Pero también mucha gente cola, ¿eh? No creo que solo mío. Solo... Solo millonario, está super cool Gente, esto es Lush México Y otra cosa que he visto, gente, es que en la calle más cara de Latinoamérica Definitivamente que hay espacio para caminar Miren lo grande, lo amplia que es la calle Yo estoy casi que en la mitad y todavía queda muchísimo espacio Para poder caminar del lado que uno quiera Y obviamente pues eso es super cool Tener buenos espacios públicos para poder andar por allí con tu familia de manera segura Sin que ningún carro te vaya a atropellar Es lo mejor del universo Entonces... Quiero que vean ustedes toda esta calle y súper cool, está genial. Lo otro es, está todo muy limpio, muy, muy, muy limpio. ¿Sabían que esta es la calle más cara de toda Latinoamérica? No, no, no, no, no tenían no. idea ¿Qué les parece? Cara, barata, media ¿Qué les parece? Eh, cara. cara, muy cara ¿Y qué hacen por aquí en scooters? Paseando ¿no? Paseando, Paseando. Para ver un poco, ¿verdad? Sí, oh. adiós Hola. Oigan, aquí me encontré a esta bella dama Cecilia Ella es una de las millonarias de México no, Nada, sea. mentira, es broma ¿Usted sabía que esta es la, la calle más cara de todo Latinoamérica? No solo México, Latinoamérica. No lo sabía. ¿No, ¿No, lo, lo, sabía? no lo sabía? No. ¡Wow! Es que los ricos por lo general no lo saben. No, Pero bueno. mucha no gente de es que clase promo. media vive, vive en Polanco. Exacto. Porque pues esta colonia era una colonia familiar. Uh -huh. Había muchísimas casas y esas uh -huh. casas se convirtieron en negocios. Wow. Realmente es de clase media. Efectivamente hay gente muy rica, pero hay mucha clase media, muchísima. Exacto. ¿Y qué le parece el estilo de vida aquí? ¿Es muy caro, muy barato, medio, medio? ¿Qué tal? Eh, regular, regular, regular. Hay, hay de todo. Hay cosas Exacto. muy caras, inaccesibles para una persona profesionista normal, Exacto. pero hay cosas muy accesibles, la verdad, para comer wow. cosas muy accesibles, para ropa cosas muy accesibles. Es un lugar muy bonito, la verdad, Blanco es muy bonito. Muchas es muy bonito. gracias. Está <risa> Casi se choca un BMW con el Mercedes que está en la parte de atrás. Y como les he venido diciendo, en esta calle están algunas de las tiendas más caras a nivel mundial y una de esas pues, es la marca internacional Hugo Boss que se caracteriza? Pues obviamente por vender ropa Pero el día de hoy al parecer Encontramos una venta especial Como dicen allí Venta especial Hugo Boss Yo me imagino que esas ofertas deben estar demasiado caras Entonces nada, vamos a ver qué tienen desde la vitrina Y bueno, yo estoy aquí Estaba revisando un poco acerca de los precios y todo esto Porque aquí abajo están los precios de las prendas y me acabo de enterar que el abrigo que trae esta chica de aquí está en 19.990 pesos. Significa que mil pesos creo que son alrededor de mil dólares y no estoy segura. Comenten aquí abajo en la cajilla, los comentarios, cuántos son 19.990 pesos. Esto está muy barato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí Dice que si entro con él le hacen descuento. Hombre, seguramente con ese aspecto tan falso, seguramente nos hacen descuento. Le lo intentamos. Lo intentamos, También, dice. Nos lo probamos todo y luego decimos que no tenemos dinero. Que no tenemos. Ah. Un saludo. Un saludo, hasta pronto. Gracias. Oigan, y por acá. Bye, amigos. Pero... Bye. Yo de Panamá. Bye. bye. Oigan, amigos, y acá me encuentro con el conjunto de hombres y los calzados. Los zapatos que lleva este maniquí puesto están en $12,990. Yo quiero que ustedes me comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si estas ofertas que acabamos de encontrar aquí en Hugo Boss les parecen a ustedes ofertas. Y para cerrar con broche de oro, veamos cuánto cuesta el traje que llega a la mujer. Y también cuesta $19,990. No crean que les estoy mintiendo, aquí se los muestro. No hay que negar, no hay que negarlo La verdad son conjuntos muy, muy, muy bonitos Bien, la tienda es algo chic, es pequeña Pero seguramente si entras allí pues vas a gastar todo tu dinero Y acá al lado de Hugo Boss nos acabamos de encontrar con Ella no quiere Gucci, ni Prada, Fendi, ni Luis Vuitton Aquí estoy afuera de nada más y nada menos que Gucci Aquí lo ven Gucci como mi abrigo que es Gucci no, mentira. El punto es que hasta para el estacionamiento tienen el símbolo de Gucci. Yo no sé cuánto va a costar esto, pero bueno, el que quiera tenerlo en su parking, pues ahí está también Gucci. Dice... dice que va, va a comprar tu ropa Gucci? Dice que sí. Y esta pues es una de las marcas más codiciadas Últimamente en muchísimos lugares Y desde aquí afuera puedo ver al personal de Gucci Están vistiendo así una ropa súper formal Su saquito, su corbatita Así bien elegante para cuando lleguen pues los millonarios de este lugar O los millonarios que quieran venir de otras partes del mundo A comprar en la calle más cara de Latinoamérica Pues pasen, se sientan queridos, se sientan tranquilos Pues obviamente no sé cuánto irán a gastar por pieza Me imagino que mínimo mil dólares en una carterita de este tamaño Dejarán en esa tienda y pues obviamente gente es Gucci, hay un Mercedes afuera, no iba a haber menos de eso. <risa> Comenten usted, yo no estoy tan segura, pero acá de ver algo tal vez un poquito contradictorio. De lado acá tenemos a Miniso y al lado de Miniso tenemos a una Max Store. Entonces nada, Miniso sí lo he visto en muchísimos, muchísimos lugares, hasta de Panamá, hay Miniso en cualquier esquina y aquí en México pues he visto a Miniso en todos. En todos lados, sobre todo en el centro, en cada cuadra, se puede encontrar un miniso. Pero ahorita estamos en la calle más cara de Latinoamérica. ¿Creen ustedes que iba a haber un miniso aquí o no? No tengo idea. Comenten, por favor, aquí vamos en la cajilla de los comentarios a ver qué tal. Porque, bueno, ahí está la industria, la grandiosa miniso al lado de Maxter. Ustedes comenten a ver qué tal. Lo dejo para ustedes. <música> Y por supuesto gente, esta es una tienda que no puede faltar en la calle de los millonarios De hecho, justo estaba grabando y alguien estaba saliendo de acá, estaba saliendo de la tienda Super cool, hasta te pueden recibir en la tienda con ballet parking Eso la verdad no existe en mi país de que te reciban en una tienda con ballet Que te puedan ayudar pues a estacionar tu carro y todo eso Pero me imagino ¿no? tu carro súper caro de lujo Vienes a la tienda a gastar 5 mil dólares en una pequeña cartera Pues obviamente lo mínimo que se puede hacer es tener un ballet para que te ayuden a estacionar tu auto Y otra cosa que nos acabamos de encontrar, Salvatore Ferragamo Aquí está en la calle más rica más cara de latinoamérica no puede faltar esta tienda sumamente popular en cuanto a la alta industria de la moda a la alta industria pues de, de los textiles acá está salvatore ferragamo para todos los millonarios pues ven acá a comprar porque yo no la verdad yo no gente con el precio que ustedes vieron hace poco en una de las tiendas que le mostré Yo la verdad es que no me atrevo a entrar a ninguna Porque no tengo dinero para esto Pero quiero mostrarles ahora sí Una de las tiendas más caras De la calle más cara De todo Latinoamérica Y la tengo aquí al frente <ríe> Veanla Una cosa que yo hago cada vez que estoy en Estados Unidos Es que yo aprovecho para ir a Tiffany Co Para comprar algunas cositas en, obviamente rebaja fuera de temporada Pero bueno, aquí en la calle más la más cara de toda Latinoamérica Me acabo de encontrar la tienda Tiffany Enco Y justo al lado tenemos Dolce Gabbana Su vitrina siento que es sumamente llamativa Tú ves, así como que muy de lejos Y dice, oh no, ahí hay mucho oro Mucho dinero al frente Y justo... A un ladito tenemos también la tienda de Toast Es una marca que se puso sumamente popular en nuestro país Hace más o menos 10 años Recuerdo que mi mamá me regaló unos aretitos y una sortija a Toast. Entonces estuvo súper cool para ese momento Al final los perdí, no sé dónde quedaron Pero quiero mostrarles la vitrina de Dolce Gabbana Aquí en la calle más cara de Latinoamérica Oigan, ahí, ahí el está Gise, ¿sabes? Una cosa que yo he visto que hay mucho aquí en la calle más cara de Latinoamérica que Es que tienes valet parking para cada una de las tiendas y también Ajá. tienes a un señor con saco muy elegante que te recibe en la entrada Sí, gente, a mí no me reciben así, cuidado con el perro <risa> En que con perro te reciben dos guardias y te dicen: Oiga, señora, le abre la a maleta. Poner, abre la maleta, le vamos a poner un zuncho en su, en su cartera para que no la abra y no se robe nada. Bueno, mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy. Ya vieron. Calle Presidente Mazarik, la calle más cara de todo Latinoamérica. Si ustedes quieren poner un negocio aquí, gente, hay que tener muchísimo dinero porque el pie cuadrado está excesivamente caro. Y por eso en esta calle encontramos muchísimas tiendas de lujo, restaurantes de lujo, gente de lujo, mascotas de lujo, todo de lujo, así que nada gente espero que hayan disfrutado muchísimo este video, yo soy Catherine boys suscríbanse al canal si aún no lo han hecho denle clic a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subir un nuevo video y bueno gente quiero decirles que Giza también hizo un video super cool para su canal, ella se fue a visitar el tianguis de los millonarios, entonces les voy a dejar el video aquí abajo en la cajilla de información para que pasen por allá, lo veis por favor escríbanle, vengo del canal de Catherine y ahora sí gente comenten aquí abajo en la cajilla de información Sí vale la pena estar, poner un negocio aquí, vivir aquí, pasearse aquí o gastar su dinero aquí en la calle más cara de Latinoamérica. Un beso enorme. Hello mi gente hermosa, adivinen qué ando haciendo hoy. Estoy paseándome por la calle más cara de todo, todo Latinoamérica. Quedé aquí en México y se me ocurrió hacer un video para ustedes. Sobre esa calle, la calle más cara de Latinoamérica Presidente Mazarín, entonces nada Espero que deslicen hacia arriba, vean ese video Está muy bueno, ahí arriba la gente Súper cool, súper nice Entonces, por favor Si ustedes están viendo esta historia, van a ver el video Comenten, vengo de tu historia de Instagram